Me dice, ¿cómo te va a hacer? Y por eso no avanzado. ¿Y en dónde lo harías? En la espalda. ¿Bien grande, ¿En toda la espalda? Plato? No, no, quisiera hacer algo, algo pequeño. pequeño. Aparte, el, el mapa de La Paz tiene una particularidad que es muy bonito. Sí. Porque hay mapas que son feos. Claro. Bueno, volvamos al tema de las sí. a ver, ¿Podemos poner a ver, el mapa? Puede, el sí. en ¿Vos te a tatuarme el, el, el, el homóplato? ¿Quisiera hacerme el, el, el mapa justamente? No, yo no justamente porque soy perforadora Pero ah, los chicos haces... del estudio sí ¿Qué ha crecido más en el último tiempo? ¿El tatuaje o la, el piercing? Te diría que un 50 y 50 Pero se está incrementando mucho el, el, la colocación de las perforaciones No está tan mal vista como antes ¿Vos por ejemplo tenés un aro en la... la nariz? eso es un piercing? Esto es un piercing y se llama septum ¿Hm? Yo, de verlo, ya me duele. No, en realidad es una zona blanda, no es una de claro, las la más dudas, dolorosas. Me han dicho que no no es duele nada. nada. Pero vos decís que nosotros que salimos todos los días en la tele, un piercing, el, el caso de Rodríguez. Mira, Roder, mira, por, no, por ejemplo, mira, mira. Piercing no, no me llaman la atención ¿No? ahí. Mira que tengo, bonito. tengo las dos orejas, ¿eh? <risa> ¿Qué y, es esto? Eh, ¿Cuál es la parte verde? Claro, Itzel. ¿Te parece bonito este? este es un nombre, ¿no lo pronuncié bien? África. África es mi nombre, segundo ah. un nombre, Itzel. Ah, correcto. África Itzel Rodríguez. Correcto, lo pronuncié bien ahí, así, así se me así sí, Bueno, mira, ¿cómo te ves así haciéndome a, a, a alguno de los chicos que trabaja con vos? En el homóplato, muy cortito, muy bonito y chiquitito en la parte derecha del homóplato. Todo ¿Eh? esto todo es la paz. Arriba. Sí, exacto. O sea, arriba. los tres co los, los, los colores que se ven ahí: el verde, el naranja y no, el chiquito. No, no, todo eso es la paz, exactamente. Claro. Está, pero bueno, este, me gustaría, chicos, hacer ese contorno. Y con los colores, tal no, cual. No, no, no, no, solamente el, el, el es que digamos, no, también, no, contorno. No, solamente el contorno sería. En el homóplato. Bueno, pero la modalidad ahora es que podemos hacer un fotomontaje y un diseño. Te sacan una foto en la espalda y se utilizan iPads, entonces te hacen un fotomontaje y un diseño único y propio de eso. Entonces así no queda tan mapa, tan normal. Mudo quedas? No, no, no, o sobra. sea, ¿sería ver, ver el tatuaje antes de que te lo hagan? Claro, te sacamos ah. una fotografía y sobre la foto los chicos te dibujan el mapa, junto con unos extras o lo que a usted guste, ah, te arman no. todo. Se asoma detrás del de mapa ver... el monumento de la paz. El monumento. Claro, el arco de Zaguadero. Claro, Sabadego. claro, algo lindo, Hermoso. algo original. No, te va no, a el mapa mapa. Yo podría estar vos... el Diego de fondo. Maradona. Tal cual, sí, sí, sí. obvio. La Paz? No sé, sí, pero, pero me, se me está ocurriendo esto. Y además, horrible. O sea, si querías afearlo más, o sea, la, al, al mapa, <risa> el mapa le agrega Maradona. ¿Adentro ser, del mapa o fuera del mapa, Diego? ¿Tú podrías hacer el recorrido del gol a los ingleses dentro del mapa? De fondo, de fondo. Y se en La Paz. <risa> Qué fuerte. ¿No esto. Le parece? No, no, Vos no, te querías no, no, tatuar a Messi. Por ejemplo. Sí, me quiero tatuar. A esto a Messi. me sigue, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes antes y después te lo muestra y te dice, mira, así te va a sí, quedar. te eh, pinta y es así. Tal cual. Y mejor. O sea, Quizás. Uno, uno donde se parezca a Maradona. Cl claro, mal. <risa> un sí, poquito también. más. No, es raro. Chicos, tiene la no, boca como no está bonito, Algo más realista, es? pero tenés que tener tiempo, porque si entras a hacerte este tatuaje, más o menos el año que viene terminás o no. No, en realidad son sesiones, eso en una sesión, claramente el tiempo depende del tatuador, Te voy a hablar por los chicos del estudio. Claro. Uh -huh. eh, Calculé que se demoren desde las 3 de la tarde como mucho hasta las 10 de la noche, Entre hacer un transfer, el diseño, el fotomontaje y todo. Y, todo. ¿Y salís lista. Salís impecable. ¿Y hasta día mucho con que no podías ponerte al sol, con que tenías que tener una un, un cierto cuidado? ¿Eso todavía está? digamos. Todavía está, si no te puede dar el sol claramente porque se te va a resecar la piel, pero uh -huh. eso sigue estando a pie y de letra. ¿Pero a eso de... nunca? No, no, en los primeros 15 días ah, okay. tenés que evitar todo lo que es sol, mares, claro. todas aguas estancadas y demás. Uh -huh. Y con el tema de los piercing, ¿vos trajiste de alguno de los productos? Y ¿Eso es para cuidarte también en el post? porque ¿Para que no se te infecte? Es para el te cuidado guardas, de las ¿sí, no? perforaciones y tatuajes. Utilizamos este spray, uh -huh. ¿sí? es clorexidina, diluida al sí. 70, y jabón neutro y glicerina Con esos con eh, dos productos sí. te deberías de cuidar la perforación. Y en el caso del tatuaje se utiliza el jabón, uh -huh. la Bien. crema a partir del tercer día, y esto es algo nuevo, por eso lo quise traer y explicar Bien. de qué se trata, es un spray, pero es una crema, en realidad. Es para evitar el contacto con la piel. Es decir, por ejemplo, cuando te vas a tatuar en la espalda, justamente vos que te querías tatuar el mapa de La Paz. Se me ríe. Sí, bueno, es que sí, es bastante fiero también. Sí, es raro como <risa> O sea, todas las chances que tenía de que fuera probado sí, sí, sí. a, la, a la raíz de este programa... Hasta ella misma inventando. te dice, y es raro. Sí. Pero es original, te, ¿no? Me es, original, negar que es original, es original. ¿Cómo te aplicarías la crema? Tipo, no llegás, Claro. No llegas a hacerlo bien. Tengo que un robot. En este caso está el spray. Solamente te pulverizas. Sí. Y con eso lo Y vas... no hace falta que te esparzas la crema con la mano. Ajá. Y esto es algo único, realmente es la única marca que lo, que lo tiene. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. no, no existe otra marca. Oh, así que vos. es fantástico. Eh, no, no adoro eh, ¿Hay edades que a ustedes lleguen, digo, más los jóvenes, eh, no sé, más los, los adultos, este, o van...? ¿Edades de las cuales se van a tatuar? ¿A tatuar y hacerse los, los, los pies? Ya, han ido chicos a partir de 13 años uh -huh. y han... ¿Y ahí necesitas autorización o no? Sí, a partir ¿Sí? de los 18 años pedimos autorización, aunque legalmente a partir de los 16 ya se pueden realizar procedimientos. Claro. Pero nosotros, por precaución a partir de los 18. He visto últimamente mucha gente grande que se tatúa. Sí, pues... Antes no que que sí. se veía. Antes no se veía. ¿Sabes que me sorprendió mucho? Porque el otro día al estudio, estábamos ahí un día normal en Palmares, y fue un señor, un señor arquitecto, 83 años. Me dice, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, me dice, Afri, me quiero tatuar. Lo miro así como diciendo, ¿qué se va a tatuar este señor? Me, me, me causó intriga. Se tatuó un dragón en todo el dedo. Qué bueno. Arquitecto, 83 años, su primer tatuaje. Me dijo, no sé cuánto me queda, me hubiese gustado hacérmelo antes. Muy copado. ¿Hay como un prejuicio para el, para la gente que se tatúa? En el resto se los pregunta a todos, ¿eh? no solamente a vos. Viste que el que se tatúa cuando por ahí te ven y dicen... Mm. Para mí ahora no. No, Ante ya de, no. Antes había. Hacen no casi. mucho. Sí, Porque sabés ahora... que se relacionaba mucho el tatuaje con las personas que estaban presas. No, no, hubo un momento sí, sí. que era como sí, el, el, ser, sí. el tumbero, sí, sí, que sí, se sí. decía. Sí. cualquier cosa. Y que el, siempre siempre tenías como esa... Pero esto es re viejo igual, sí, me parece sí. que cambió hace un montón. Esto, el, el paradigma cambió hace bastante, de todos modos sigue pensando, dependiendo también la mentalidad de la persona. Pero esto depende. Porque antes el que se tatuaba. yo que soy nacido en la década del 80, vos, Roddy, un poquitito antes, eh, pero por ahí el que se tatuaba estaba más relacionado, viste, con la... Con la noche, con la parte oscura sí, ¿o no? Era como que, sí. viste, este está tatuado Este está tatuado Era medio raro antes. Se Era raro, claro. era raro Se droga. Se droga. No lo quería decir, pero era eso Se Un desastre Este pibe no tiene recuperación Me parece más generacional igual, de sí, todas Por o sea, eso digo, por es ejemplo, lo en, en nuestra generación capaz, yo por ejemplo Perdón la autorreferencia, pero en mis amigos O en la gente que conozco, edad, la, mayor, la gran mayoría está tatuado claro. Es raro el que no está tatuado Entonces es como algo antes recontra normal ¿Sabes dónde? En la Colimba Ay, pensé que no, ¿no en cosa? la cola iba a decir sí, sí, Se tatuaba sí, mucho sí. en la cola bueno. ¿sí? <risa> En la colimba Pensé que ibas a decir Eso antes se tatuaba mucho <risa> en la colimba No puedo creer, chicos No me... Florencia Peña Florencia Peña tiene toda la cola tatuada Sí, toda la cola Yo dije colimba Como una frenada de capilla No se entiende Dije colimba, chicos No, tiene como una. arabesco ¿Sabes lo que era la colimba o no? No, no. Ah, bueno, pues claro. La colimba era el... el, el servicio se militar. Se llamaba así al, al servicio militar, cuando era obligatorio. Y sobre todo los que hacían la marina, se tatuaban este ellos mismos. Un ancla. El ancla. El ancla. Claro, ¿eh? <coughs> eh, y lo hacían con eh, ellos solos, no sé cómo lo hacían. Hand pocket, Con la misma aguja y tinta. Claro. Que después bueno, con los años le quedaba mirá. un espanto, ¿no? ¿Pero es que qué pare... tiene que ver esto con lo que yo dije? Porque dijiste que se, la gente imagínate? se tatuaba la cola ¿eh? dije, Ay, ¿No lo dijiste es? vos eso? No puedo creer. dije conmigo Esa, es sí, Esa es Flor Peña es. Y un tema de otro. Sí <risa> ¿Y un piercing te harías? No, eso sí que no No, porque no, no me gusta yo te, yo te haría el que tiene ella ¿Y cómo lo no. verías acá en la mesa? No, ¿Cómo ¿Vos te yo con este Hay que comprar que un, un aro más grande, chicos Claro, qué malo No, no, le no, no, no, está no dando sí. No, pero no, el piercing te está no, no sé, me da como... <risa> No, no, no, no, me atrapa, no, no me, Y ahora no... qué es tendencia en los chicos el primer arito acá en el lóbulo, una argollita? No, no tampoco, pero bueno, vos, Roy, Tenés eh, Yo tengo, eh, un ahora justo me lo saqué, bueno, pero tengo en las dos David orejas. usted lo tiene también, por ejemplo, sí, ¿sí? Sí, y, ¿Vos y estoy lo que, mira, y estoy es que vos super tatuado, chicos. Ah, impecable. África, sí, super ¿cuántos tatuado. años tenés? 19 años. Vos sos muy joven porque en un momento de verdad que los que usaban aro era como también estaba muy mal visto, el pelo largo, usar aro, tatuarse, uh -huh. era como Todo. no, Rodri. Sí. Bueno, década del 90, Chico, para, para, para, para, para, para, para, para ponerse un aro. Para, era un para que en porque, una eh, época, sí. década del 60, ya el pelo largo era eras el anticristo. De hecho, los, los Beatles, eh, cuando aparecen, tenían apenas el pelo un poquito sí. más crecido de Me una persona venenita. normal. Y ya eran la porquería de Inglaterra. No fueron ídolos toda la vida, eh. claro. ojo ojo con eso. Por eso, ahora los los, los aros y los piercings me parece que están mucho más en, en... Están mucho más de moda, mucha tendencia. Sí, sí, sí, sí. Te hago una pregunta que es de puro ignorante que soy. He visto que algunos se ponen unos unos argollas bien grandes en la oreja. ¿Eh? Se estiran el, el, el, el lóbulo. Sí, sí, eso. El lóbulo, ¿eso no vuelve nunca más a su...? No, no vuelve. En ese caso, es toda una decisión, a... digo, sí, un una decisión tal cual. Van al hospital, te hacen un corte, te, literalmente te cortan ese pedazo de oreja y te lo hacen. un puntito. Ah, por Una reconstrucción. ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Perdón, también es, es enorme el crecimiento en mujeres en, en este rubro, ¿no? Sí, no sí. solamente para tatuarse, sino tatuadoras. Eh, hay perforadoras, muchísimas tatuadoras, como tatuadoras como hay muchísimas tatuadoras mujeres y muchos proyectos también. Uh -huh. Incluso hace poco estuvo acá una de las chicas, Gigi, uh -huh. Uh -huh. dando una charla. Y las personas mayores vos decís que se van acercando más, porque también... Se van acercando más. Bueno, pero vos, lo hemos dicho que sos un... un... bueno sí, no digamos. No pero contás. sí, se van, a, se van a... Porque, viste, me parece que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que antes estaba mal visto. Entonces sí, muchos sí, claro. quizás no se lo hicieron por, por el prejuicio, porque... Por un miedo. Claro. No, pero ahora sí, generalmente están yendo mucha gente mayor. Eh, ¿Ha bajado África el nivel del dolor o no? Sí, Sí, dependiendo de las máquinas que se utilizan. Claramente, es como decía recién, esto depende del tatuador, pero ahora utilizamos máquinas que se llaman pen, ¿sí? Sí. La, literalmente son como una lapicera y disminuye mucho el umbral de, el, del dolor al no tener bobina y hacer presión. Claro. Y también usar... depende la parte del cuerpo, ¿no? Sí, claramente. Hueso, también depende ¿no? de la parte del Y si vos, cuerpo? Eres, si vos te arrepentís, después, ¿cómo te sacas el tatuaje? Porque y... hay formas para sacarlo. Hay formas, aunque no quede del todo bien. Está la máquina de láser que Ajá. te quita el tatuaje. La verdad, acá en Mendoza, que yo sepa, no lo hacen. Uh -huh. Pero de todos modos queda un manchón blanco. No no queda bien, no es que se te va. Claro. Ojalá, pero no. Claro, al, pero por te, el momento te, queda, no. te queda... No, pienso en cómo cómo se llama la hija de Tinelli. Candelaria. Candelaria. No, Candelaria. bueno, imposible. Pero claro, o sea, si ella se quiere sacar... Imposible. No, Está literalmente no, no, toda no. tatuada, incluso parte de su, creo de que, como perdón, de su cara. Yo, yo lo probé una vez al aire. Duele más que el tatuaje. Sí. Es un láser que te quema, duele más que el tatuaje Ay, sacártelo. Ah, sí, sí, sí. De verdad, duele más que el tatuaje. Ah, para sí, sacarlo para te hacen... Sí, sí, te queman. Uh -huh. Pensé que el tatuaje es una cicatriz. Sí, sí, son como aproximadamente tres, cuatro sesiones, también depende del grado uh -huh. del tatuaje, pero al menos para claro. algo chiquito así son unas tres sesiones mínimo. Y es carísimo. Claro. Y es carísimo. Ahora, y en el mundo de las figuras, del tatuaje hay de todo. De todo, imagino, ¿no? de todo, de todo. Mucho estilo, muchos estilos, muchos formas. Uno tatuadores. que si es un mapa y uno que, no sé, que va a lo más común, digamos, a la imagen de Maradona. Sí, sí. Y gente, muchas personas están abriendo ahora el tema del diseño. Mi papá es uno de los dueños del estudio, sí. Sebastián es un hombre. Al hacer los fotomontajes, por ejemplo, viene la persona y vos me decís, che, Afri, a mí me gustan las rosas, pero también me gusta el reloj y, no sé, me metes la montaña. Y te arman ahí ¿Cómo un... haces eso? Le sacas la foto a la montaña que a vos te guste, de, de, de donde sea, agarras la flor que te guste, todos los objetos que te van gustando y él te los une y te hace un diseño nuevo. Se está usando mucho el tema de la manga, de acá hasta acá, completo. Claro. tendencia Es lo que vos tenés, la manga entera. No, no yo tengo solamente esta media manga claro. de los dos lados, claro pero acá todavía me falta una parte y después voy a seguir subiendo. Pregunta, el que se tatúa, eh, ¿tiene la necesidad de mostrar el tatuaje? ¿Hay una necesidad psicológica de decir, miren, me tatué? Por ejemplo, si usa camisa manga larga, ¿se la remanga a dread? A veces sí, a veces no. Yo creo que sí, es depende. Uh -huh. Hay mucha gente que no los quiere mostrar, que lo hace por puro recuerdo o cariño. Uh -huh. Y mucha gente que sí, se lo hace para tener más facha, por ¿Tu, así tu, decirlo. ¿Tu papá es el que hizo el Maradona, que vimos recién? Mm, ¿El no, Diego? esa foto no es del estudio. Ah, porque iba, iba a decir esto con respecto a los tatuadores, que ya no son solamente tatuadores, lo que decía ella... Son artistas. Claro. ¿Cómo cual? pueden componer una imagen? Y aparte, ¿cómo realizar a un Diego que parece que casi una foto? ¿Vos lo está mirás? Y a mí me parece buenísimo. Bueno, Dios. acá en Mendoza hay muy pocos tatuadores que llegan a hacer el nivel de realismo uh -huh. adecuado donde uh -huh. se presente bien la figura. Eh, yo conozco muy pocos. ¿Esto menos, de ustedes, la por ejemplo? Eso de nosotros. Por ejemplo, ahí está el indio con el puma. Eso lo hizo mi papá. Yo estoy Él hizo ese diseño y... ¿Y ese es tu tatuaje, el otro, el del medio? Esa sos vos. No. no, pero es parecido. Es parecido, parecido. pero no. En el estudio está, están los chicos, Chili, Nico, Seba y Zona, ¿sí? Y entre todos tatúan y se especializan en diferentes cosas puntuales. Todo dependiendo de qué se quiera hacer la persona. Por ejemplo, si es una manga, es realismo, es black and gray, sí. directamente va derivado a Sebastián, ¿sí? Cuando son tatuajes, por ejemplo, la medusa es un estilo de tatuajes eh, nuevo, o se usa con arrastre de punta y no tiene marcas, no, con, no se contornea el tatuaje. Eso uh -huh. lo hace Chili, por ejemplo. Ahí uh -huh. el que se presenta ahí en la foto justamente es mi papá. El que está de espalda. Ajá, el que creó todo el show. <risa> <risa> y ustedes, por ejemplo, en, en, tanto en el piercing como en el tatuaje, tienen ahí como una participación de decirle che no me parece, como un acompañamiento del que va de decirle no te va a quedar tan bien, o no, no se mete en el que va y te dice quiero esto, quiero esto y quiero todo no, no, este al punto. todo lo contrario. Al menos estudio menos estudio, sí, estudio sí, mm. persona por persona. vienen persona. vienen idea y les y mira no, te va a quedar claro, no, te no, te no, bien. no, va no, va parte esa parte está cuerpo, pero rediseñémoslo. pero vienen, por vienen, por una flor y flor y no, digo, está zarpada esta flor, pero te muestro otra opción. Claro. Entonces ahí pasan los chicos, te hacen el diseño y les dicen, ¿no te gusta más esto? Y la persona dice, ah, claro, claro, me gusta más eso. Porque también esto es una decisión para toda la vida. Tal cual. Existe la posibilidad de borrarlo, como vos decís, pero evidentemente es caro, Queda que O no, taparlo. Bueno. Aprovechar para decirle que no se haga el mapa. No, sí, sí, a mí me <risa> va a <va> quedar bonito. <risa> porque lo ahí no, ya te dijo que es <risa> raro. Lo vamos a hacer bien bonito. La opción de tapado que decís recién, sí, se pueden tapar y se realizan covers. También es lo mismo. ¿Cómo? Covers, covers up se llaman. Que cantan. No, no. <risa> es un cover es tú. Arriba un tatu te hacen otro. Claro. Como, como un sí, cover. ¿Cómo sería claro. un cover? Eh, te te haces ah, un... un tatuaje sobre otro. También hay un, ciertos tatuadores particulares que lo realizan acá, claro. pero por si sí, te, te, te tatuaste modifican. el nombre de, el nombre, claro. de tu ex, sí. Te. Buenísimo. Después te Se peleas. Ve. Y decís como... Que, la cantidad que deben caer con eso, Ahora esa, te ¿no? tengo este sí. otro novio. Sácame a Miriam de acá, sí. te lo pido, por favor. ¿Esos son los que más llegan? Bueno, Sácame sí, a Sí, Vienen personas a, ta a taparse tatuajes de nombres de sus esposas, o de sus novias. ¿Y, y caras? ¿Rostros? <risa> ¿Del novio o de la novia, sí? No, ¿sabes que No he visto, al menos no. hasta el momento. No, no he visto que sean... La cara es un montón. Abuelas, madres, padres. <risa> pero la cara ¿no? me pareció demasiado. Yo creo sí, que sí, hay sí. Uno, ustedes tienen que decirle, mirá. No da. No da. Pensalo... Yo eh, soy del límite que digo que la foto familiar no tiene que estar el novio. Claro. O tiene que estar en la punta. Para recortarlo. Y sí. Sí, me parece bien. Vos te parás en la punta en la foto familiar. De... Puede pasar, el <risa> día de mañana le facilitas la tarea. <risa> en la foto familiar de tu mujer te parás en la punta. Para sí, de facilita... la tuya al medio. Eh, y claro, pero Muy es para bien. facilitar la tarea pensando en, en, ¿En el, el futuro, futuro. Sí, o no. ¿Está mal? Y me encanta ese optimismo. Nadie lo ha pensado ahora. Nadie recortó una foto, seguramente.